¿Cómo consiguió Vegapunk clonar a los Ichibukai? No está confirmado, pero la respuesta pudo estar delante de nuestras narices. Cuando un pirata va a ser elegido guerrero del mar, recibe una invitación a través de un murciélago. Cuando Buggy o Jinbei recibieron estos mensajes, parecía extraño que el gobierno mundial usara este animal, pues no se había asociado antes con este, como ocurre con la prensa y las gaviotas. La razón es que fuera un vampiro que tomara su sangre. Aunque en el anime simplemente entregan la carta, en el manga dejan margen de acción para que recoja una muestra. Esto permite que, en el futuro, se desvele este sistema.